Amigos, esta es la salida humanitaria de parte de la Iglesia Adventista en la Comunidad Matavén, Urbana. Y el SENA también nos ha apoyado allí con una gran gestión. Vamos a llevar 60 mercados a las familias indígenas de la etnia Piaroa. Dios nos bendiga y oramos para que sea un excelente viaje. <música> A la obra es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, asociación de los Llanos Orientales del Distrito Inirio. Este gran proyecto ha procurado asistir a las familias de las comunidades indígenas sicuani y Piaroa, ubicadas en las riberas del río Orinoco. En los últimos meses. Gracias a las donaciones de personas generosas, feligreses y la iglesia se ha logrado reunir recursos con los cuales se ha llegado a lo más recóndito de la selva amazónica con víveres, apoyo psicológico, terapia familiar y fortaleza espiritual. Manos a la obra apoya en estos momentos donde la calidad humana se ve limitada. Compartimos nuestra travesía por los ríos Inírida, Guaviare y Orinoco. Te invitamos a conocer la mayor reserva fluvial y ecológica del mundo. Casa del Delfín Rosado. Los de van a matar y fue de Matadén. Ese a tener y y el y de esta de Lima. y de Castillo y Meta. Incluye cena por el Guerrero, Fernando González, Cristóbal. Siempre es fiel, presto a sus brazos amantes. Volví al recordar que Jesús me ama a mí. Queridos hermanos de la Iglesia Adventista, de Inírida, de Colombia y de otros lugares del mundo. Esa es la comunidad, pueblo lo nuevo en Caño, Colorado, distrito Inírida, Guainía. Como ustedes pueden ver, en esos arbolitos y esas bancas, es el templo donde nos reunimos, donde ellos se reúnen los días de culto, los días sábados. La Iglesia aquí está creciendo porque hoy tuvimos seis nuevos bautismos. De manera que no hay una estructura física, un templo, donde reunirnos, donde ellos se reúnan a hacer su culto. Por eso queremos pedirles, pongan su mano en el corazón y oremos juntos a Dios. Que el Señor envíe los recursos, los medios, las personas y podamos pronto construir un templo, un lugar, un santuario para que todos nos reunamos aquí a orar a nuestro amado Dios. Amén. Amén. Vamos a decir adiva a la voz de 3. 1, 2, 3. Significa gracias. Dios le bendiga. La libre de cualquier clase de mal, que tú dirijas sus pasos, tú dirijas su mente, su corazón, sus decisiones, que también su nombre sea registrado en el libro de la vida y se mantenga, Señor, allí por toda la eternidad. Y ahora, Padre, como ministro del Evangelio, comprendo el mandato, con gozo la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós, paisa. pine esto es. cuenta de esta hora tía tu está esucan y ené. Y agradezco a las donaciones de la Iglesia Ventista del Séptimo Día a la comunidad de Pueblo Nuevo Colorado. Muchas gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga. Arriba, uno, tres. Arriba. Ha, <laughs> ha,